donde hemos verificado en primer lugar que existe el rompimiento o la estructura del orden constitucional dentro de nuestro país. Eso lo hacemos con base en toda la información que hemos recabado nosotros, pero también las fuentes directas que han sido los medios de comunicación escritos, las declaraciones de los actores momento, el informe del Defensor del Pueblo, el mismo informe de los delegados que han llegado al país en ese, en ese tiempo, hablamos de noviembre prácticamente del 2019, que son fuentes válidas y fidedignas para indicar que efectivamente ha existido una ruptura del orden constitucional dentro de nuestro país y por tanto un golpe de Estado. En segundo lugar, hacemos notar que existe una sucesión inconstitucional, eh, la llamada sucesión ha sido inconstitucional por cuanto no se han cubrido, cubierto perdón, los caudos que establece la constitución, se han desconocido los alcances de la renuncia y la el tratamiento de la renuncia que ha realizado el presidente Evo Morales, se ha inventado la, la teoría del vacío de poder, que es un elemento que lo estamos absolutamente descartando. Y por último, el famoso plan B, el plan B del golpe de Estado. Sobre esa base, el informe claramente refiere que después de ocurrir y suscitado el golpe de Estado, con la renuncia del presidente Evo Morales, se, eh, viene un gobierno de facto dos días después, eh, después de reuniones además, en las que participan eh, personas que no tenían absolutamente nada que ver en la sucesión constitucional. Si esto hubiera pasado normalmente, debía asumir eh, la gestión al gobierno de Diana Salvatierra, como presidenta del Senado, a quien recaía justamente esa función, pero no llamar a la adriana para que negocie un poco más, ¿no? O sea, eso, ¿quién la ha llamado? ¿Por qué han llamado? Esa, esos temas son los que no quiere escuchar la derecha golpista, y es justamente lo que hemos desnudado nosotros, y duda, Junior, eso ha causado mucha molestia, y además, después de eso, de desencadena un gobierno de horror, de terror, se dicta un decreto supremo que autoriza asesinar poco más a las personas, y ahí vienen las masacres de Sencate y Sacaba. Se Yo estoy dando a conocer, Junior, lo que ha ocurrido en el país. Este es un informe oficial que surge con fuentes de información directas. Para ello también hemos acudido a, fu a otras fuentes como por ejemplo el parlamento, eh, en lo que es actualmente la vicepresidencia del estado, para ver qué ha ocurrido en otros casos, cómo se ha suscitado las, la sucesión ante la denuncia, por ejemplo, de Sánchez de Lozada. Y el señor se fue de octubre de 2003 y desde el avión o ya saliendo del avión mandó su renuncia. Había vacancia ahí, claro que no había vacancia, el hombre estaba viajando a Miami, pero se leyó las denuncias, se trató, se construyó y se aprobó. Mientras aquí se inventan que porque salió Morales había vacancia del poder cuando había una denuncia presentada y firmada de él y del vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, lo que correspondiera era por en consecuencia tratar el tema, lo que no ocurrió jamás. Entonces, estamos dando a conocer eso. Y por último, Junior, quiero hacer conocer un tema que no se ha visto, que quisiera, por favor, por su medio se conozca. Tengan en mis manos la sentencia constitucional 0149, que se pues, lo puedo pasar luego, por favor. Es del año 2014, de la Sala Tercera, de 20 de noviembre de 2014. Es Oye, una mía, de las mía, sentencias mía, en favor. las cuales se establecen las condiciones constitucionales y legales de validez para la denuncia de autoridades electas. Esta sentencia, como muchas otras, da una línea clara de cómo se consideran las denuncias de autoridades electas. Recordando, por ejemplo, simplemente que en algún momento se denunciaron alcaldes con la dinamita en el cuello, eh, mujeres concejalas porque las amenazaban con una y otra cosa. Entonces, el Tribunal Constitucional ha sentado un presidente sobre la llamada denuncia de autoridades y la jurisprudencia reiterada y que dispone el Estado Constitucional de Derecho Asumido a de la Constitución, supone la proscripción de las medidas o vías de hecho en este tipo de casos. La sentencia constitucional prácticamente pide tres requisitos para que se haga una denuncia de este tipo. ¿Cuáles son? El primero, que sea de carácter personal, que la persona redacte, firme su renuncia. En segundo lugar, que la presente personalmente al órgano que debe considerar la renuncia. Y tercero, que sea sin ningún medio de intimidación voluntaria, quiero decir. En el caso, en los casos que han sucedido en la línea constitucional, todas las personas que han estado en la línea constitucional hasta llegar supuestamente a, a Janine Áñez, todas tenían, pues, eh, estaban viciadas su, su voluntad porque estaban siendo acusadas, en el caso de Adriana, las amenazas que habían con sus familias, con su papá, todo que supo después, en el caso del vicepresidente del presidente de diputados de gorda poco más matan al, al sobrino, queman la casa, Igual en Oruro al, al compañero Marina Seri, en, en fin. Y desconoce además la, eh, toda esta línea de sucesión, desconoce que así hubieran habido supuestamente denuncias de Facebook, todo no tenía ningún valor. Esos hechos, como pues, también escuché a alguien que realmente desconoce el derecho, no tienen ningún valor legal si no ingresan a la asamblea y son consideradas. ¿Cómo pueden ser? consideradas como renuncias, ese tipo de actitudes, Junior. Yo me voy al derecho, me voy simplemente a la sentencia que he mencionado, y me voy también, por último, a la, a la declaración constitucional que ha circulado el 12 de que dando lugar a que era constitucional la sucesión de años. El comunicado que da el Tribunal Constitucional, primero que no, es, que no es una forma de expresión y titula con del poder público un comunicado del Tribunal Constitucional. Pero en pero el comunicado en sí mismo, lo que establece que cuando está ausente el presidente asume directamente el vicepresidente y luego en sucesión los demás. Es decir, la sucesión eh, dice que hay inmediatez en la asociación presidencial. Muy bien. Pero no dice ni más, no dice que Janine Áñez sea la presidenta. Lo que está estableciendo es que no puede haber efectivamente, después de considerar las denuncias, no puede quedarse vacante el órgano el órgano ejecutivo ha ocurrido alguna ocasión, por ejemplo los empantanamientos de los años 79, cuando el parlamento no se pone de acuerdo para elegir presidente y ser un interino a llevar y luego a Lidia Gayler, ha ocurrido la jurisprudencia, o ha ocurrido, perdón como un precedente en la vida republicana del país de entonces, yo me voy a eso y además me voy a las varias formas en las cuales tengo aquí una carta de la vicepresidencia porque nos hemos documentado desde unión en la cual encontramos la respuesta a un requerimiento que es de 20 de abril en este caso, sobre la sucesión que ha habido en tres casos. En el caso de Jorge Quiroga, que sucede al general Vance por enfermedad, y se denuncia obviamente en el caso de la renuncia de Sánchez de Lozada y en el caso de la renuncia de Carlos Mesa, en los tres casos no ha habido vacancia de poder, el parlamento se ha reunido y el parlamento ha sesionado ha aprobado las denuncias, incluso de Sánchez de Lozada con voto dividido y finalmente ha asumido el siguiente mando, eso no es vacancia no es nada, simplemente es el tracto constitucional que tenemos eso hemos dicho en el informe y por último quienes han participado en las reuniones es de conocimiento público además existen fotos y filmaciones quienes han participado en esas reuniones que no debían haber existido si había sucesión constitucional qué hacían Jorge Quiroga, Carlos Mesa Doria Medina, reunidos para condicionar poco más a las autoridades que por sucesión constitucional les correspondía el ejercicio del poder esa pregunta hasta ahora no ha sido contestada